Esta es mi reseña de la última temporada de Berkos o Ojo con spoilers. Creo que no hay nada en televisión que haya sido tan audaz como esta serie. Fue tan meticulosa y tan inteligente que siempre nos ponía a funcionar el cerebro y nuestra capacidad para recordar. Es muy grato ver una serie así. Y tuvo un cierre perfecto. Better Call Saul fue un drama profundo y hermoso sobre la corrupción humana y al final acabó siendo una historia de amor. ¡Y qué buena historia de amor! La historia del cartel fue muy interesante, pero el verdadero corazón de la serie siempre fue el viaje de Jimmy McGill a Saul Goodman y luego a Gene Takavich y su relación con Kim Wexler. El final llegó a hacernos creer que Soul no tenía posibilidad de redimirse, pero por Kim, su verdadero amor, decide hacer lo correcto. Esa persona que termina en prisión no es Gene, no es Soul, es Jimmy McGill. Y Bob Odenkirk lo interpretó genial, pasando de Jean a Soul y luego a Jimmy en el mismo episodio. Un hombre que terminó aceptando pagar por sus crímenes en vez de seguir engañando al sistema. Todo por amor. Todo por un último cigarrillo con Kim. Fue un hermoso final lleno de optimismo romántico cuando parecía sería una verdadera tragedia. A Bear Saul Soul le doy 5 estrellas de 5.